Nos complace mucho estar en este Infoclaxo y celebrar con los que han formado este espacio, el, número, el programa número 100, nos han dicho, que se hace hoy. Y estoy con Liliana Coto y con Miguel eh, de Jesús. Los tres somos de Puerto Rico, un país que tiene poca visibilidad en América Latina, pero tanta que necesita porque nuestros problemas... Y nuestras acciones para resolver esos problemas son muy parecidos, muy similares a los que hemos estado discutiendo aquí de otros países de América Latina. En particular, puedo afirmar que probablemente el país más cercano a evidenciar un capitalismo de desastre es Puerto Rico. Puerto Rico tiene en simultáneo muchas crisis. Hemos contado alrededor de siete, ocho crisis fundamentales, incluyendo la crisis de la razón, la crisis de que los puertorriqueños y las puertorriqueñas puedan tomar conciencia de lo que son sus problemas. Por eso he invitado a estas dos personas y posteriormente voy a tener otros compañeros de Puerto Rico que están aquí. Y nosotros estamos celebrando también que por primera vez en estas asambleas y conferencias caribeñas de CLACSO hay una representación muy grande de Puerto Rico. Liliana Coto. Ella, Liliana Coto, ha sido profesora de la Universidad de Puerto Rico, una muy distinguida socióloga urbana y estudiosa de los movimientos sociales y acaba de presentar en una mesa de discusión sobre los trabajos que viene haciendo, particularmente eh, sobre eso que se dio, ese estallido que se dio en Puerto Rico de la indignación, que tiene mucho parecido y mucha... Convergencia con los que han sido los estallidos en Chile, los estallidos en Colombia Pero queremos que Liliana cuente un poco de qué es lo que ha pasado en Puerto Rico Y por qué nosotros nos parecemos tanto a lo que está pasando en América Latina Liliana buena, Buenos días, buenas tardes, buena semana Semana maravillosa aquí que nos encontramos los caribeños y las caribeñas eh, Compartiendo con Latinoamérica y con eh, el mundo, porque definitivamente ya Claxo está reconocido como una organización mundial. Eh, Puerto Rico es un ejemplo de las luchas las luchas comunitarias y las luchas de movimientos sociales que permanecen pero que a veces se invisibilizan y parecen como si no existieran. En el verano del, del 2019 tuvimos un estallido, como dicen uno de los entrevistados en mi estudio, un estallido que era producto de una gran acumulación. Cuando analizamos cuáles son las, los ejes de ese estallido, encontramos elementos que también encontramos en Chile, que también encontramos en Colombia. En primer lugar, la indignación, la molestia, el, la sensación de que hay, hay una inmoralidad en la forma en que se está manejando el gobierno local y también el gobierno mundial. En segundo lugar, un deseo de autonomía, una búsqueda de poder y hacer nuestras propias decisiones, independientes de unos estados corruptos, pero no solamente de estados corruptos, también de ONG, también de otras organizaciones que pretenden captar a los organismos comunitarios, estudiantiles y de otras índoles para dirigir sus caminos por los senderos que ya conocen. En tercer lugar, el deseo de que haya una moralidad y una ética impecable. Cuando se le dio el homenaje a Orlando Farsbolda, en, en la Asociación Latinoamericana de, de Ciencias Sociales. Él dijo que desde el principio ellos sentían que ninguna investigación ni ningún trabajo político podía ser ajeno a un planteamiento de carácter ético y de carácter de una eh, tesitura moral. Y esas son las cosas que se están reclamando ahora. De, a, a los lados de esto tenemos los otros reclamos definitivamente, reclamos económicos. Tenemos una población que después de los desastres de María, los desastres de eh, los terremotos, el desastre de la pandemia, tiene un problemas de vivienda severísimos y tiene una falta de acceso a la vivienda por los mismos sectores que siempre han sufrido la falta de vivienda. Tenemos una situación de desigualdad y de, en, entre mujeres y hombres una situación que se revela, se manifiesta en el aumento en los feminicidios que ha habido en nuestro país. Y cuando vemos las documentaciones de otros países aquí en América Latina, encontramos que ese problema de relación social entre géneros también está afectando, afectándonos a nosotros. Yo creo que, yo creo, te voy a interrumpir un momento, yo creo que es muy importante que la gente sepa la condición política de Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico lleva 122 años bajo el régimen colonial estadounidense todas las decisiones que se toman en Puerto Rico están supeditadas a las que pueden tomar los Estados Unidos. Y eso en los últimos años también ha hecho una crisis, porque cada vez más el país se queda sin ámbito de maniobra. Yo quisiera que comentaras también un poquito sobre eso, porque probablemente la mayoría de los que nos están escuchando no conocen esa realidad. Puerto Rico es la colonia más vieja, más antigua del mundo. Es el único país que tiene 124 años de colonialismo. Aquí quiero señalar que con la nueva teoría, verdad, las teorías de la crítica a la modernidad que plantea la colonialidad, Puerto Rico tiene la peculiaridad de que sufre el patrón de poder de colonialidad, que es el patrón de poder típico de este, de este momento histórico, pero también carga con el patrón de poder del colonialismo tradicional. Porque como bien decía Quijano, no podemos igualar el colonialismo con la colonialidad. El colonialismo es esa ocupación de territorio, una eh, toma de soberanía de un país sobre otro, que es lo que nosotros estamos viviendo como país. En todos Pero, los ámbitos. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Y, y los ámbitos. la colonialidad implica que aunque eso se vaya, como pasa en Chile en Cuba, no en Cuba no, porque en Cuba es otra situación, en Venezuela, Colombia. en Venezuela tampoco, Colombia. en Colombia, en, en Paraguay, en Uruguay, que tenemos que hay unas repúblicas autónomas, eh, independientes, pero que el patrón de colonialidad todavía permanece en, en ámbitos que tienen que ver con la subjetividad, que tienen que ver con la mirada de la economía, que tienen que ver con las prácticas laborales, que tienen que ver con el papel de todas las formas y las modalidades del capitalismo que se han desarrollado. En el caso de Puerto Rico, se dan los, las dos dimensiones. La dimensión del colonialismo tradicional, porque todavía la soberanía de Puerto Rico radica en el Congreso de los Estados Unidos. Y esa ha sido una de las últimas situaciones críticas, porque a partir de esa soberanía, decretaron la existencia de una ley que se llama la ley promesa. Esa ley promesa... Eh, generó la existencia de una junta de control fiscal nombrada por el gobierno de los Estados Unidos y que establece los controles de lo que va a ser el, la, el, el, el programa fiscal y económico de Puerto Rico, pero que se ha convertido prácticamente en un supragobierno colonial. Y que, ha, que... Y que ha establecido políticas que han exacerbado la desigualdad en Puerto Rico, son feroces políticas de... Eh, austeridad, de recortes de funcionarios públicos, de recortes de recursos para la Universidad de Puerto Rico. Entonces, eh, eh, la situación del país en este momento es explosiva. El contexto económico y social es explosivo. Si a eso le añadimos, y voy a invitar al compañero Miguel de Jesús que nos hable un poquito para mantener el diálogo entre los tres, si a eso le añade... Que todo el control sobre las acciones sobre el medio ambiente también han estado en manos de los Estados Unidos. La primera contaminación que tenemos fue la ocupación de las tierras puertorriqueñas por parte de la, de la Marina de los Estados Unidos, del Ejército de Estados Unidos, de las prácticas militares que se hicieron en Puerto Rico por largos años. Y fue una explosión ciudadana la que logró sacar la marina de alguna de las bases y obligar la reintegración de esos terrenos a Puerto Rico. Pero los problemas siguen, los problemas de contaminación, los problemas de falta de recursos, los problemas de pésimos, infraestructura de agua y de electricidad, siguen en consecuencia de, lo, de la ocupación del territorio por parte de Estados Unidos. Eh, Muchas gracias. Eh, mi nombre es Miguel de Jesús Colón, soy coordinador de programas de la Escuela de Liderazgo Político y Comunitario de Yabucoa. Eh, aquí estoy representando esa organización de base comunitaria que busca el apoderamiento de jóvenes líderes afroboricuas eh, para insertarlo en puestos de liderazgo político y comunitario. Eh, respondiendo a lo que dice Marcia, eh, vivir en Puerto Rico, en la, en la colonia, en esencia, eh, busca una justicia ambiental. Eh, después del huracán María, eh, este huracán dio a conocer lo frágil que están los sistemas eh, de electricidad, de agua que tenemos en la isla. Eh, actualmente, Puerto Rico se debate una guerra por las playas también, ¿verdad? Y también por tener ese acceso a, a la justicia ambiental que tanto queremos. Eh, y si añadimos también el aspecto racial, que afecta aún más y que también profundiza ese, esa, ese acceso ¿verdad? a estos derechos ambientales, tenemos un problema serio, ya que el contexto colonial se nutre de, de, de esos males. Eh, y como habían mencionado, como bien dijo Marcia, es necesario ¿verdad? cuestionar quiénes son los que están en el poder y quiénes son los que hacen estas políticas eh, de justicia ambiental, pero también cuestionar eh, las intersecciones que tienen esta, estas conversaciones, verdad, estos asuntos, eh, como por ejemplo desde la Escuela de, de, de Liderazgo tenemos las intersecciones de razas eh, que no se estudian lo suficiente en Puerto Rico, eh, ¿verdad? por el mito de las tres razas que tenemos de, que, de la descendencia, que básicamente da ese... No, no permite entender cómo es racismo también eh, es parte de este ataque ambiental que ahora mismo estamos sufriendo en Puerto Rico. Eh, me parece verdad que es una buena conversación porque hay más, hay más que... La destrucción de, de, de nuestro bosque, de las playas, de la, de la construcción desmedida, ¿verdad? Y sin fiscalización de vida por parte del gobierno de Puerto Rico, como lo vemos gracias a las leyes 2022 60. Bueno, pasa y ahora, ahora, la primera etapa, ¿verdad?, que hemos vivido de desmantelamiento de las instituciones puertorriqueñas, de fragilidad de toda la infraestructura productiva, ahora en este momento que se depreció el valor de las tierras por todas las políticas que se tuvieron, tenemos unos nuevos ocupantes, unas nuevas personas estadounidenses a quien el gobierno de Puerto Rico le facilita comprar a precios de qué más son. Y yo quiero que la socióloga urbana Liliana Coto explique cómo eso está cambiando también el carácter de nuestros hábitats, ¿verdad? ¿Cómo, la, cómo están llegando a estas poblaciones y destruyendo los barrios y las comunidades puertorriqueñas? La, las leyes 2022 han sido establecidas con el contubernio del, del, de sectores del gobierno de Puerto Rico y de los dos partidos que han, que han controlado ese gobierno. Y por eso es que siempre se habla del problema del bipartidismo en Puerto Rico, que a la larga es un unipartidismo. La ley 20, la ley 20 y la ley 22 establecen en primer lugar que hay unos unas situaciones privilegiadas para personas que hacen negocio en Puerto Rico y los van a llevar al exterior y tienen que ver con privilegios del de, eh, tema de los impuestos. ¿no? Eh, la ley 22 Le que, de eh, es la que plantea que pueden venir personas después que estén, son ocho, cuántos 182 días, 182 Medio días eh, eh, residiendo en Puerto Rico, pueden... ...establecer eh, negocios en Puerto Rico y no tienen que pagar impuestos. Esto ha significado que llegan a, a lugares donde han estado abandonadas ciertas comunidades... ...como por ejemplo, podemos pensar ahora mismo hay una lucha en Puerta de Tierra. La gente de Puerta de Tierra están diciendo, están viniendo las personas de ley 2022... ...están comprando cuadras completas. Y vale, vale decir, perdón, mm. para que ellos que no saben qué es Puerta de Tierra... Es un terreno muy valorado, está muy cerca de la ciudad antigua y con una extraordinaria vista hacia la Bahía de San Juan. Hacia la Bahía de San Juan, es un Entonces, lugar hermoso. Esos, esos terrenos que son de extraordinario valor ecológico, eh, de sensibilidad, eh, que fueron derrumbados en términos de sus precios por la crisis económica que tenemos, los están Entonces, tratando de comprar para gentrificarlo. Y explícate ese proceso. Y, y, no, y eh, no solamente vienen a justificar la gentrificación, es decir, que personas de unos niveles económicos mucho más mucho más altos adquieren las propiedades y ex, excluyen, lo están haciendo también en un pueblo de que se llama de la isla, que también es Costa, que se llama eh, Isabela. ¿no? Eh, eh, ¿Qué quiere decir gentrificación? Quiere decir que se compran estos edificios, que se rehabilitan y que se alquilan o se venden a personas que tienen un nivel económico mucho más alto. ¿Y dónde van los pers las personas que viven allí? Como en unas entrevistas que se hicieron hace poco, una joven dice, yo nací aquí en, en Puerta de Tierra, me crié aquí, estoy criando a mis hijos, pero ahora el, los niveles de alquileres que me están poniendo, el hecho de que se co compraron el edificio donde yo estoy, me impide quedarme aquí que tienen que empezar a irse a otros sitios y eso eh, hace que poco a poco esos barrios que son la base comunitaria de nuestro país van perdiendo población y van siendo sustituidos por personas, muchas de ellas fuera de Puerto Rico y en otros casos está el problema de los Airbnb, que son personas que vienen a estar dos y tres días nada más y Estamos en una zona playera, estamos en una zona hermosa y lo que se están quejando los vecinos es que vienen sin ninguna consideración del vecindario, sin ninguna consideración de que hay personas que trabajan al otro día y llegan y se amanecen, fiestean y se van y dejan el área también muy sucia. Y quiebran la comunidad. Este, Yo quiero ya para redondear porque estamos terminando, que tú expliques qué es vivir en, en Yabucoa porque Yabucoa ha sido uno de los, de los pueblos de la isla, pueblo precioso, que más problemas ambientales ha tenido y que la gente tiene que vivir con esos problemas ambientales, pero se levantaron, se tomaron conciencia, han establecido luchas bien importantes. ¿Y qué ha pasado? Se ha criminalizado la protesta. Y yo quisiera que tú hablaras de esos dos aspectos, ¿verdad? De cómo la comunidad fue tomando conciencia y el gobierno responde con la criminalización de la protesta, con meterles la policía para sacarla, como pasa en muchos países de la región. Y también en muchos municipios, en Puerto Rico. Realmente eh, la policía como eh, herramienta de... de Buscando la palabra de, de opresión, gracias a esto, como herramienta de opresión, siempre ha sido, ¿verdad?, parte de, de, del contexto colonial, al menos en Yabucoa, Yabucoa, eh, pueblo del sureste de Puerto Rico, recibió el embate del huracán María en el 2017, eh, lo cual nos dejó. Eh, expuesto, ¿verdad? Fuimos de los últimos municipios en recibir esa ayuda. También eh, en Yabucoa eh, hubo una petroquímica anteriormente que ha dejado eh, tasas altas de cáncer, que eso también se, no se discute lo suficiente y no hay ningún tipo de, de investigación o acción gubernamental que pueda brindarnos esa, esa ayuda, ese entendimiento de, de, de por qué y, y cómo vamos a tener salud pública para les Yabucoeñes. Eh, y, y es bien importante también eh, señalar cómo la, la Escuela de Liderazgo sirve ese propósito de cuestionar esta, esta falta de ayuda. Eh, que no podemos olvidar ese aspecto de, como, como bien dijiste, de, de las leyes 2022, también son las comunidades empobrecidas y racializadas las que sufren estas consecuencias de, de coloniales. Eh, ha sido fuerte desde Yabucoa tratar de tener una conciencia ambiental, eh, estamos tratando de buscar esfuerzos que sean uh, de energía verde eh, y hay muchos proyectos comunitarios, por ejemplo, para mencionar uno, yucae que busca esa sustentabilidad económica y eh, agrar agraria eh, para poder brindar estos esfuerzos. Recuerdo que para el verano del 2019 se convocó una manifestación en contra de estos esfuerzos de estos esquemas gubernamentales, pero también han habido esfuerzos, hay esfuerzos en Yabucoa que están buscando que Yabucoa sea un pueblo verde, pero al parecer el gobierno no tiene ese interés. Bueno, lo que queremos afirmar es que Puerto Rico es un pequeño país lleno de talento. Puerto Rico tiene de las tasas más altas de personas con doctorado que han tenido la posibilidad de formarse y de tener un doctorado y que hoy están con problemas serios de trabajo porque los recursos se le han quitado a la universidad, porque se quiere desmantelar la universidad pública y la gente se tiene que ir. Estamos llenos de problemas, pero como en su ponencia sí. esta mañana Liliana muy bien explicó, estamos llenos de energía, para crear un nuevo orden en Puerto Rico. Estamos de pie en lucha y hay una cantidad de acciones colectivas de diversas características que se conectan con las acciones colectivas que van camino de ser movimientos sociales en América Latina y que van camino también de que podamos hacer eh, una, una convocatoria de nuestra querida eh, eh, patria grande, nuestra América. Así que estamos en pie de lucha y no estamos derrotados. Y estamos celebrando que también por primera vez eh, casi 50 personas de Puerto Rico han venido a esta conferencia latinoamericana y caribeña porque saben que sus hermanos y hermanas están aquí, no están en el norte. Así que muchas gracias, felicitaciones a Infoclaxo en su programa número 100 y tenemos otro programa inmediatamente después de este. amigas y amigos, soy Marcia Rivera, eh, he tenido una larga relación con Claxo y me encanta estar aquí en el día de hoy apoyando a InfoClaxo. Estamos en la carpa de la Feria del Libro dentro de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y tenemos un segundo panel sobre Puerto Rico porque resulta que eh, se ha dado una iniciativa muy interesante es que hay un curso en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, de ciencias sociales, de quienes egresan de ciencias sociales, que tienen que hacer un viaje de estudio para conocer los procesos de desarrollo comunitario. Y hoy tengo el placer de tener conmigo dos de esos estudiantes, hay 13, 14, 15 estudiantes este, que están acá en esta conferencia caribeña, eh, Latinoamericana y caribeña de ciencias sociales y he invitado a ellos dos para que nos cuenten cómo ha sido esta experiencia para ellos y han también visitado eh, una comunidad este acá cercana en el estado de México la comunidad Utopía y a mí me pareció el nombre muy emblemático porque mi propia utopía es que miles de puertorriqueños puedan estar aquí verdad y encontrar su espacio latinoamericano y caribeño en Claxo. Buenos días, tengo conmigo a eh, Anabelis de Jesús. Buenos días. Y a Cristian Robles. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Quieres empezar, Anabelis? Bueno, cuéntame, ¿qué has hecho en esta, en estos días cuando llegaron? Que, ¿En qué han participado? ¿Qué te ha impresionado? Okay. Muy buenos días. Eh, primero que nada, quiero darle las gracias a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao, que hizo esta experiencia posible. A todas las personas que nos han recibido en México, que han hecho eh, ¿verdad? un recibimiento con mucho amor, con mucho cariño, que nos han presentado México. Y estamos súper contentos de estar aquí. Y eh, a, a mis profesoras que fueron. Sí, que son nuestros profesores, mentores que han hecho, ¿verdad? nos están acompañando en esta experiencia de la mano y nada, estamos bien agradecidos. Bueno, ¿qué han visto? Eh, llegamos el domingo, ¿fue? El domingo, Este, visitamos ya un proyecto comunitario, Utopía, como usted dijo. Eh, llegamos después, fuimos. Cuéntame un poco qué es Utopía, qué, qué fue lo que vieron. Pues Utopía es un proyecto que eh, ¿verdad? utiliza la educación popular, la, la investigación en acción, participación y pues eh, fue muy grato porque nosotros como Bachillerato de Investigación en Acción Social, nuestros métodos eh, se entrelazan junto a los de ellos y fue un intercambio de ideas y de experiencias de mucho honor que realmente nos llevamos para Puerto Rico para seguir en nuestro proyecto y seguir ¿verdad? Este, este desarrollo. Cristian, ¿qué te pareció a ti? A mí me pareció fantástico. En verdad fue una experiencia única porque nosotros estamos trabajando con la IAP eh, un, y ellos básicamente están utilizando la IAP y, como mi compañera Anabel estaba mencionando, educación popular para fomentar la educación en los jóvenes desde, tem, desde temprana edad, desde la edad de 3 años a 15 años. ¿Ustedes conocieron jóvenes allí en esa comunidad? ¿Pudieron hablar con ellos? Sí, pudimos tener un intercambio con ellos, conocerlos. Ellos nos mostraron el área, nos empezaron a mostrar cómo es la dinámica entre ellos y sus orígenes, que fue algo bien particular porque algo bien importante que hay que siempre recordarles es que en estos cambios sociales es que las cosas no ocurren de... De hoy a la mañana siempre un constante cambio, siempre día tras día, siempre buscar algo para seguir mejorando. Y ellos nos mostraron y nos ampliaron el conocimiento de que si nosotros estamos haciendo investigaciones, queremos hacer un cambio, tenemos que tomar iniciativa y jamás, la, y jamás dejarla, sino continuarla. Porque ellos comenzaron desde un árbol a empezar a dar las clases y ya poco a poco ya tienen su propia estructura, un lugar donde esos niños se sienten a salvo y se sienten en comunidad y han tenido un gran cambio. Yo quisiera... Eh, llevar un poquito la conversación un poco a la forma en cómo se aprende el trabajo comunitario, ¿verdad? Eh, cuando Liliana Coto en el programa anterior mencionó a Orlando Falsborda, eh, Orlando tenía bien claro la necesidad de vincular la teoría y el estudio el estudio real de las comunidades, ¿verdad? Con todo el andamiaje de conocimiento que se necesita y tenía la, eh, la idea de que ese conocimiento tenía que servir para transformar la realidad precaria de esas comunidades. Entonces, teoría y praxis eh, se volvían, teoría y acción, se volvían parte de un mismo ciclo. Eh, yo quisiera preguntarles a ustedes si ustedes en sus cursos en la universidad ya han estado expuestos, ¿verdad?, a esta discusión sobre teoría y praxis. Eh, un amigo, una amiga muy querida en República Dominicana que usaba este método durante muchos años hasta que murió hace poco, Magali Pineda, una de las principales feministas de América Latina, siempre decía que la teoría sin acción no hacía daño, ¿verdad? Pues pasaba un trabajo teórico de un profesor, profesora, se publicaba... Y podían no hacer daño, pero que la teoría, pero que la praxis, la práctica, sin un trasfondo de sustancia de conocimiento, sí podía hacer mucho daño, ¿verdad? El inventar en la práctica sin tener ese trasfondo de educación que era tan importante. Yo quisiera preguntarle si ustedes discuten estas cosas, eh, porque me parece que en estas discusiones de Claxo está muy presente todavía ese... ¿Verdad? Este, y cada vez más está presente la necesidad de eso. ¿Tú quieres, tú quieres este, empezar la conversación ahí? Por lo Dale. menos los dos podemos aquí dialogar. Sobre eso, bien fuertemente. Sinceramente, lo, bien primordialmente de las razones por las cuales hicimos este viaje fue para venir a clases y también para conocer otras comunidades, para nosotros aprender y seguir fomentando nuestras herramientas de trabajar en comunidad y poder hacer investigación. Eh, básicamente, por lo menos de lo que pudimos aprender ayer fuertemente fue es que uno tiene que transmitir de las enseñanzas de uno para que ese ciclo continúe. Porque a través de la práctica siempre uno va a seguir transformando vidas, transformando lugares, pero el marco teórico, toda la información que uno coja siempre va a ser para uno. Y no para uno, siempre va a ser para el mundo, siempre va a ser para que transforme a la gente porque la información nadie se la va a quitar a nadie, la inteligencia. Pero uno qué hace con ella, o la guarda, o uno viene y la comparte. Y algo bien bonito que nuestro bachillerato está haciendo, que está nos está convirtiendo en personas, investigadores, con que no solamente en lo que queramos hacer en un futuro, nos, queda, nos quedemos así ya, no, que con lo que tengamos, lo compartamos para que así esas personas puedan seguir continuando estos intereses y estos siglos bien importantes que hay que seguir fomentando. Eso me parece muy, muy importante y también que hay una metodología de compartir ese, ese aprendizaje que uno tiene, que es la educación popular, ¿verdad? Entonces, me imagino que ustedes también son formados en esas técnicas. Sí, eh, utilizando de la educación popular nos encontramos ahora mismo ejerciendo una investigación eh, a nombre de creando espacios seguros en nuestra en nuestra universidad, verdad, en nuestra comunidad universitaria. Eh, eh, ¿verdad? Esto se debe al rechazo, la intolerancia, el odio, el discrimen que hay hacia distintas diversidad en la universidad. Estamos trabajando con eso y para trabajar con eso en la universidad, Tuvimos que eh, intercambiar ideas con nuestros propios eh, compañeros, eh, la, la comunidad universitaria, conocerla y la trasfondo, ser parte de ella, vincularnos en áreas que, donde no, no, no nos pasábamos, claramente. Eh, para así fomentar un diálogo, fomentar un cuestionario, conocerlo a ellos: qué espacios creen que es seguro, qué necesita la, eh, la, la comunidad universitaria, ¿verdad? Porque claramente sabemos que el odio y el rechazo se debe a un sistema, a una sociedad que tenemos patriarcal, machista que viene del colon, del colonial, ¿verdad? Y claramente, venir aquí nos da demasiadas ideas para seguir trabajando con esta investigación porque nosotros queremos la transformación y no solamente en nuestra universidad, nosotros nos llevamos la, tra la transformación colectivo, tanto personal, en mi hogar, en cada en cada lugar que donde voy hay una transformación, cada lugar que, que llegamos, verdad, está impactado por todo lo que hemos aprendido. Y eso somos jóvenes comprometidos con el cambio social y verdad esto por eso es una experiencia gratificante. Bueno, ustedes saben que Claxo tiene una enorme cantidad de recursos para los estudiantes, ¿verdad? Comenzando por lo primero que se, que se hizo, que fue la creación de la biblioteca virtual que contiene hoy 160.000 libros de texto completo, que ustedes pueden acceder a ellos, todos los que nos están escuchando pueden acceder a esos libros gratuitamente entrando en el portal de Claxo. Yo me imagino que ya ustedes son, ¿verdad? están familiarizados con la biblioteca, pero también Claxo tiene programas de formación, eh, ¿verdad? de, de, de posgrado, que pueden hacer también este, maestrías, que pueden hacer diplomas en temas que están relacionados con eso de apoyar la investigación crítica, el pensamiento crítico y realmente generar Personas que tengan capacidad de cuestionar lo que estamos, el mundo que estamos viviendo y crear otro. Eh, Claxo tiene también estos, eh, estas conferencias, estos encuentros, tiene grupos de trabajo. Ustedes pueden vincularse a esos gr grupos de trabajo. Así que yo les exhorto a que ustedes eh, lo hagan, todos, ustedes dos y los que nos están escuchando, ¿verdad? Pero quiero preguntarle a los dos si ustedes volverían a otra conferencia latinoamericana y caribeña de Claxo. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo se van a relacionar ustedes de aquí en adelante con Claxo? Por lo menos, yo conocí Claxo por, gracias a, a mi mentora Viviana Cruz Madouglas y Belista ha sido una presentadora aquí anteriormente. Mi experiencia aquí en Claxo ha sido graf, gra, bien grande, en verdad. Sinceramente, yo estoy, eh, fui ya a... Arte Feminista y Derecho, que fue una experiencia super brutal donde tuvimos presentadores de Colombia, de Buenos Aires, y madres que han sufrido, han sido también víctimas de, de estos femicidios que están ocurriendo en todas partes del mundo. Yo por lo menos quiero, con toda esta información, a diferentes conferencias que he ido, llevarme esa información, ese cariño, todo lo que sea pertinente para yo convertirlo en información para mí y más inteligencia para yo llegar a Puerto Rico. Y hacer cambios con todo esto obtenido. Y sí, vuelvo a clase. Y volvería muchas veces y espero en un futuro eh, promover aquí investigaciones mías y, y darle un panel. Sí, yo quiero yo muy bien este, muy estoy bien. Sí, sí, estoy segura que, que lo vas a hacer y quiero también que, que nos comentes un poco. Mira, este, como líder estudiantil, feminista y presidenta de la agrupación de teatro gris de la universidad, me comprometo grandemente a ser parte de estas conferencias y me llevo un aprendizaje que voy a seguir transformando mi universidad y mi país. Y eh, yo, o sea... Conocí las ciencias sociales, no, no pensé este mundo en la universidad como líder estudiantil. Cuando yo entré a la UPR, a la Universidad de Puerto Rico, eh, cuando me dijeron, estás loca, porque una universidad... Eh, que se conoce por las protestas, por, por, ¿verdad? por esa transformación, que ese, ese conocimiento de que estaba en la problemática que está sucediendo. Y me dijeron, estás loca, y lo que va a estar en, en protestas sociales. Y yo dije, yo quiero ser parte de eso, yo quiero hacer el cambio en mi país, en la sociedad, yo quiero seguir aprendiendo y sí, estoy loca, pero porque quiero que más jóvenes se integren a lo que es el cambio. Y estoy bien agradecida y sí, estoy loca y voy a seguir siendo parte y voy a venir a Claxo una y otra vez. Bueno, eh, hacer rupturas cuando se necesita hacer rupturas es imprescindible. Yo les agradezco a los dos que estén aquí y que lleven el mensaje de que Claxo es un aliado nuestro para discutir, analizar y resolver nuestros problemas. Que tengan buen día y que sigan disfrutando de esta conferencia maravillosa donde miles de personas están acá. Buenas tardes a todos.